Seguimos conociendo gente aquí en la Feria de Gran Canaria Accesible. Ahora estamos con dos compañeros que tienen un club deportivo. Coméntenos ustedes un poquito de qué va el club, sus nombres, por supuesto. Yo soy Domingo Pulido. Soy Jonathan González. ¿Y qué tal? Cuéntenos sobre el club. Bien, el club bien. Hoy estamos aquí en la segunda Feria de Gran Canaria Accesible. Y estamos invitados por Gran Canaria Accesible, que es nuestro patrocinador y estamos aquí muy contentos, ha sido un día espectacular, hoy hoy jueves que se está empezando y el club es, es un club de dos personas discapacitadas que van a correr en un coche de carrera será la primera vez en Canarias que se haga y nosotros vamos a estar ahí para, para correr esas carreras que, que ahora estamos buscando a sponsor y para, para, necesitamos ayuda para correr es una experiencia única y pionera en Gran Canaria, ¿verdad? Sí, es, una, es un club pionero, no, nadie nunca ha hecho el proyecto este y nosotros tenemos la capacidad, somos dos, dos deportistas de élite, ¿Sabe? que no es lo mismo que coger dos personas de la calle así discapacitadas, Ya somos, yo soy, era jugador de Leconi y este año pasé al club de motor, y hice un cambio en mi vida y él ya es piloto contrastado y copiloto ya de carreras con su coche. Nos juntamos los dos de diferentes eh, equipos de, deportivos... ...y ahora vamos a ir de la mano en un club de motor canario. ¿Y qué tal es ese coche? Coméntanos un poquito sobre el coche. Mm, bueno, el coche todavía está en, en la casa de coche, guardado... ...a la espera de sacarlo y empezar con a hacerle la modificación. Bueno, ilusionados les veo, ¿verdad? muy ilusionados, y de aquí decirle a todo el mundo que, que quiera estar en nuestro club, bienvenido. Eh, cada empresa que, que colabore con el club se lleva un 40% a nivel fiscal, que es muy importante. O sea, el año pasado era un 7%, ahora es un 40%, y nosotros encantados de, de, de ser los pioneros en Canarias, y todas esas empresas que, que estén en nuestro club saldrán públicamente porque tenemos mucho marketing, ...y se van a ver todas esas empresas en el coche. Muy bien, pues nada, un placer conocerles chicos y ánimos ahí, que ganemos esas carreras. Sí, gracias a ti, por la entrevista y un saludo y decirles desde aquí a todas las personas que nos vean... ...pues que vengan a la Feria de Gran Canaria Cecilia, que, que ahora mañana viernes y el sábado... ...que estamos aquí, de nueve y media a siete y media el viernes y de nueve y media a una y media el sábado... Y aquí estaremos con los brazos abiertos para toda la información que quieran. Nos quedamos con esa invitación a visitarnos wow. y nada, nos despedimos hasta la próxima.